Hola, buenos días. Soy Paloma González del Miño, soy profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid. Mi área es Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, aunque me dedico más a las Relaciones Internacionales. Coordino el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense ...que ha sido pionero en España... ...no teníamos un grado de Relaciones Internacionales... ...soy investigadora del ICEI... ...del Instituto Complutense de Estudios Internacionales... ...y he realizado distintas estancias fuera... Eh, ...acabo de venir de, de Egipto y es uno de los temas que precisamente me ha traído a estos cursos de, de, de verano que para nosotros los internacionalistas gozan de un gran prestigio y que afortunadamente llevan una, una gran tradición y que mmm, se han ido consolidando poco, poco a poco. El curso que, que, que he presentado en, en este, eh, los cursos de, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Victoria Gattey versa sobre las revoluciones o las rebeliones árabes. Nos pareció que tres años y pico era un tiempo por lo menos interesante para hacer una primera aproximación. He intentado presentar cómo surgieron las revueltas, quién han sido los, los principales actores que han participado y las distintas dinámicas que han ido adquiriendo los países. El curso tenía dos partes totalmente diferenciadas, esta primera parte a la que acabo de hacer referencia y luego el análisis de cinco casos concretos que representan presentan distintos modelos de respuesta por parte de los estados y de los actores eh, árabes. Me estoy refiriendo al caso de Túnez, al caso de Egipto, al caso de Marruecos y dos casos francamente complicados como son el caso de Siria y el caso de Libia. Muchas gracias.